Hola, yo soy Lila Tochi y el día de hoy les traigo un video más de Agario, donde dibujaré un conejín más. Aquí tengo a mis conejines, conejín, conejín matón, conejín troll, ghostejín, conejín close y el más reciente, conejín love. En esta ocasión voy a proteger a conejín poniéndole un tapabocas. Pues aquí está el boceto que hice Con un tapabocas de Naricita de cochito Y también tengo otro aquí Con tapabocas de calavera ¿Cuál haremos? Entonces, vamos a comenzar y Voy a empezar con el color morado ¡Qué mal! ¡Qué efecto! Es Ahora, vamos a ponerle tapabocas negro? ¿O primero los ojos? ¿Primero el tapabocas? ¿O los... vainos, no sé. ¡Cállate! no, muy grueso! No, no la ataques Más lejos, más lejos, no Es que aunque conejín parezca Muy lindo y tierno Es rudo por, por dentro de este conejín eh. Cuidado, cuidado con conejín Tendré que ser blanco y blanco, ¿verdad? Bueno, más fácil para mí. <ríe> ¡Ah! Tú así no era como era color llena de todos lados por qué se ve tan diste tú papá poco tétrico. <risas> se ve tétrico, amigos. Esto es un fail. ¿Ustedes qué opinan? Pues supongo que si lo ves muy. muy a los ojos. Se ve tierno, no? ¿Qué es esto? ¡Ay, qué burra! Pues si me falta el contorno. Ya sabía yo que algo me faltaba. Uf. Que tiene bigote, amigos Bueno, no importa, Vamos a firmar Creo que con eso Ya está listo, vamos a ver si Le queda bien Un marquito verde ¿Qué opinas? ¿De verdad? Sí Si sí, lo vamos a guardar Y le vamos a llamar Conejín virus Conejín Conejín protegido Le voy a poner Conejín Susana Conejín Susana Distancia, no lo olviden Y así es como nos ha quedado Nuestro conejín Nuestro conejín Susana Conejín, no te acerques a nadie Mírenlo allá va Con su tapabocas la verdad es que no parece tapabocas, pero bueno. ¡Ay! Me sigue una foca. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete a este y a mi otro canal que es Helen Korn. No olvides activar la campanita para que te notifique cada que suba video. ¡Ay, el chino! ¡Oh, oh! ¡Y nos vemos, estrellita! No olviden, usen tapaboca y lávense las manos como conejín.